Buenas, hola a todos. Hoy vamos a hablar en profundidad qué representa el vectorscopio. Para empezar, tenemos que entender que el modelo ICBCR tiene sus antecedentes en la televisión analógica y esta televisión analógica se inició en blanco y negro, tal cual como la fotografía. El gran problema con la aparición de la televisión color era hacer una señal nueva que pueda ser leída tanto por el televisor blanco y negro como por el televisor color. Y para eso se hicieron diferentes desarrollos que vamos a repasar muy por arriba para entender por qué es necesario tener lo que se entiende como luma separado de componentes cromáticas. Así que vamos a ver un poquitito algunos documentos que hay en internet. Bien... Eh... No sé si recuerdan algunos veteranos como yo que hemos trabajado con componentes analógicas donde teníamos un cable con, con la Luma y después otro cable que decía R-I, o sea, red minus Luma y blue minus Luma. Y R-I, B-I. Eh, hoy en día hay dispositivos también que pueden hacer conversiones análogo digitales y transmitir eh, señales digitales eh, o también señales analógicas que se siguen dividiendo también en tres cables donde tenemos un canal de Luma, otro que es B-I y R-I. A esto se le puede llamar eh, color difference, ¿no? esa técnica de diferenciar de la Luma un color, por ejemplo, el azul versus la luma, o el rojo versus la luma. Eh, también se le puede llamar componentes cromáticas a eso. Bien, vamos a utilizar, sobre todo, en este ejercicio, el espécimen. El espécimen barras. El espécimen barras. Bueno, el espécimen barras tiene características que dentro de los instrumentos se deberían deberían representar determinadas cosas. ¿no? En el canal rojo, por ejemplo, ya sabemos que es una alternancia. ¿no? Tenemos el blanco con el amarillo, ambos tienen rojo. Después tenemos el, el cian y el verde, no tienen rojo. Pero después tenemos el magenta y el rojo, que sí tienen rojo. Y finalmente el azul y el negro, que no tienen rojo. O sea, la alternancia es de 2 en 2 ¿no? en el canal rojo. La alterna alternancia del verde es de 4 en 4. O sea... Tanto el blanco como el amarillo, el cian y el verde tienen verde y el resto de las otras cuatro barras no tienen verde. Magenta, rojo, azul y negro. Y en el azul se alternan una y una. ¿No? El blanco tiene, el amarillo no, el cian tiene, el verde no y así sucesivamente. Hay que entender entonces que si tuviéramos un parade, o sea, un forma de onda que nos muestra los canales por separados, deberíamos ver este gráfico. En cambio, en... Luminosidad. Todas las barras son diferentes y están ordenadas de mayor a menor. ¿no? El blanco es el más brillante, después viene el amarillo y como verán caen en diferentes lugares de la escala IRE. ¿no? La escala porcentual que mide los valores legales. Eh, tenemos entonces eh, un problema. La recomendación 709 tiene una ponderación de luminancia diferente a la que tiene el 601 y la que tiene el 2020. O sea, el estándar definition Television es 601, el HD 709, el Ultra HD 2020 y cada uno tiene diferentes niveles de luminosidad. No es caprichoso que tengan diferentes niveles de luminosidad. Tiene que ver también con que cada primario elegido para cada estándar es diferente. Son diferentes hues. Eh, a ver si tengo un gráfico por acá. Perdón. Estoy buscando el gráfico que muestra un poco... Acá está. Tenemos entonces diferentes primarios que van a tener diferentes colorimetrías y el rojo del 709, por ejemplo, no es el mismo rojo que tenía originalmente el NTSC diseñado en 1953. Esto es lo muy paradójico lo que sucede en televisión. El gamut del NTSC original era mucho más grande que el 709. Y esto confunde a muchos estudiantes, ¿no? Cuando leen NTSC y ven esta línea punteada dicen ¿pero este gamut es casi tan grande como el P3? Sí, es verdad. Tiene un azul diferente con otro hue y con otro nivel de saturación, pero un rojo más saturado y más inclinado hacia abajo, o sea, más rojizo, menos naranjoso como el 709. Inclusive después tenemos eh, estandarizaciones europeas, y estas esta, estandarizaciones del 709, donde vamos a ver que no coinciden los gamut del estándar definition analógico entre sí. Por ejemplo, el, el NTSC original bueno, era más amplio. Después la estandarización SEMTI para el NTSC es diferente. La europea varía un poquito. Así que habían sutiles diferencias de coordenadas colorimétricas para cada rojo, verde y azul en cada estándar definition incluso. Eso llevó también a que, cuando se hagan versiones digitales de estos espacios de color, eh, se varían un poco las, las transformaciones matemáticas que necesita cada, cada estandarización. ¿eh? Así que tenemos que revisar un poco eso también y entender cuál es la diferencia entre lo que es U de lo que es IR-I y b- i No son diferencias menores, son bastante grandes las diferencias. Tenemos en el NTCC, por ejemplo, cómo se, se va creando la televisión color basándose en un canal de luminosidad y dos componentes cromáticas que están bastante desalineadas a lo que utiliza el PAL, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, en, en el NTCC, para hacer componentes cromáticas, vos lo que casi siempre tenés son pares complementarios. ¿no? Pueden ser no exactamente complementarios, depende de la teoría que es... Un color complementario es una discusión bastante larga. Pero vos podrías decir que hay oposiciones que se pueden dar en diferentes teorías donde el rojo se opone al verde y el amarillo al azul, ¿no? como la teoría de Herring. Y eso un poco se puede encontrar en el vestorcopio donde vos tenés como un par de oposición que es el amarillo con el azul, pero no está perfectamente alineado en el horizontal. El amarillo está un poco arriba, el azul está un poco abajo. El rojo no está exactamente arriba, está tirado un poquito a la izquierda. Y el cian que es su complementario, está tirado un poquitito a la derecha. El verde y el magenta ¿no? se, se oponen también. Pero vamos a ver que en el NCC, por ejemplo, se utilizaban las coordenadas I, Q. Que son coordenadas que están rotadas 33 grados del eje R-I y B-I para oponer otros colores. Si pensamos que acá está el magenta y tenemos por acá el azul, bueno, un color entre el magenta y el azul se opone a un color que está entre el amarillo y el verde, un lima. ¿No? Entonces tenemos una oposición violáceo-lima versus una oposición de un color que está entre el rojo y el amarillo, bastante cerca al tono de la piel, el famoso indicador Skinton, ¿no? Un, un naranja, podríamos decir, versus un color que está entre el azul y el cian. Claro, el cian es un color bastante turquesa. Si lo llevamos un poquitito hacia el blue, que es un color índigo, un color azul eléctrico, le decimos en, en Latinoamérica, nos encontramos con un azul un poco menos eléctrico. Así que estos ejes se rotan a propósito para optimizar anchos de banda analógicos algo un poco complicado de explicar en un solo video porque quiero ir rápidamente a lo que indica el vectorscopio. Pero bueno, la oposición justo en naranja azul la sentimos, la percibimos muy fácilmente y en cambio la oposición violeta lima no tanto. Y bueno, en el NTCC se designaba un ancho de banda diferente para el canal I que para el canal Q. O sea, un ancho de banda menor. Así que bueno, tenemos entonces diferentes eh, estándares en el propio standard definition y sus representaciones matemáticas que muchas veces las vemos escritas en, en notaciones que son expresiones en forma de matriz. Entonces vamos a repasar un poco y llegar de a poquito a las conclusiones de comprender qué son estos números que están acá. No son números mágicos, son Números que salen de estandarizaciones y esta, estos resultados matemáticos van a ver que los vamos a poder despejar mentalmente y comprender más o menos qué quiere decir esto. Bueno, antes que nada hay que entender que las señales analógicas, lo que se hacía para tener un canal de luminosidad compatible con la televisión blanco y negro y componentes cromáticas que sean apenas las menos posibles, o sea, dos que pueden ser positivas o negativas, cada una, eh, para evitar tener no sé, una señal RGB y una señal de luma para el televisor blanco y negro y tener en el espectro radioeléctrico cuatro señales viajando por un espacio limitado. ¿no? Los anchos de banda se licencian para cada televisora y cuando aparece la televisión color el problema es que se necesitaba más ancho de banda. Entonces los ingenieros en ese momento... Buscaron la forma de no aumentar el ancho de banda. Utilizar el mismo espectro electromagnético para la señal de televisión y que I, que es la señal de luminosidad, la lea el televisor blanco y negro y las dos componentes cromáticas estén montadas o suportadas adentro de la señal de luminosidad. O sea, compuestas adentro de la señal lumínica. Es algo complejo de entender, pero es como pensar que una señal que tiene una onda sinusoidal tiene adentro otra onda sinusoidal muy pequeñita. Y esa onda sinusoidal muy pequeña no es capaz de leerla el televisor blanco y negro y el televisor color sí. Entonces hay una microondulación en determinadas frecuencias altas de la luminosidad donde se soportaba la cromaticidad. Vamos a dejarlo ahí el tópico. Y no desarrollarlo demasiado. Lo que tenemos que entender es que entonces en 601 tenemos una ponderación de luminosidad diferente que en 709 y que en 2020. ¿Eh? Y para cada conversión de RGB a componentes cromáticas y luminosidad tenemos diferentes conversiones. Y esas conversiones se expresan con matrices. Así que bueno, vamos a empezar a utilizar el resolve y a empezar a tratar de comprender de qué se trata todo esto voy a quitar el, el full screen y les voy a mostrar un poco con el espécimen que, que vamos a trabajar hoy que son las barras la reconstrucción de todo este nodal complejo así que vamos de a poco bien voy a borrar todo Excepto estos dos nodos que están acá, pero bueno, los voy a borrar para que vean cómo voy construyendo la lógica de la descomposición de la señal en componentes cromáticas sin utilizar administración de color alguna. ¿Eh? O sea, vamos a trabajar en DaVinci y RGB, O sea, sin administración color. Y voy a eh, agregar un nodito. A ver qué pasa acá. Ahí está. Ahí tenemos un primer nodo. Antes que nada, vale la pena hacer una aclaración. Este, estas barras tienen que tener el valor, ¿no? cuando se, voy a meterme en el compound, o directamente no, no hace falta que, que abra el compound, tire unas barras nuevas, unas barras EU, y estas barras en, por defecto vienen en 75%. ¿De dónde sale este 75%? En la época del analógico, si ocupabas la saturación completa de la señal, como el video se componía y la cromaticidad se soportaba en la luminosidad, si había demasiada amplitud en la cromaticidad, hacía interferencias y ruido en la luminosidad. O sea, se contaminaba la luminosidad de las componentes cromáticas. Entonces no se permitía utilizar más allá del 75% esa cromaticidad. Pero hoy en día no tenemos ese problema de video compuesto. Podemos utilizar el 100%. Y necesitamos, para hacer todos los experimentos que voy a hacer ahora, utilizar barras al 100% y no al 75%. Bueno, hacemos un compound y ahora sí vamos a empezar a descomponer el color RGB en componentes cromáticas. Y vamos a utilizar mucho el RGB Mixer. Bueno, lo primero que voy a hacer es identificar rápidamente que esto es RGB. ¿no? Entonces voy a eh, hacer un node label y decirle que esto es RGB. Bien. Bueno, este es mi punto de partida. Vamos a tratar de separar los canales entre sí. La manera más sencilla de separar los canales es utilizar la herramienta RGB Splitter. ¿no? Uno haga, haga, utiliza el, el Splitter Combiner y tiene efectivamente los canales separados. Pasa que si yo quiero ver un canal u otro, debería andar conectando un nodo u otro nodo a la salida. Una manera más sencilla de ver rápidamente qué tiene cada nodo es utilizar la varita mágica. ¿eh? La varita mágica está acá arriba. Entonces, cuando vos tocas un nodo u otro, es el resultado del de, de proceso nodal hasta ese punto. Así que vamos a utilizar bastante esa varita. Efectivamente, las barras tienen, ¿no? El rojo tiene, vienen de a dos barras en el canal rojo, de a cuatro barras en el canal verde y de a una barra en el canal azul. Bueno, Vamos a tratar de entender entonces cómo funciona el, el RGB mixer. El RGB mixer está diciendo una redundancia al principio. ¿Cuánto tiene de rojo el canal rojo? Y el 100%. ¿no? Hay diferentes maneras de expresar matemáticamente una cantidad. Una es a través de números enteros o integer. Los números integer eh, en 8 bits, por ejemplo, van del 0 a 255. En 10 bits van del 0 a 1023. Esos son números enteros. Hay otra representación posible que es la float, float, float. Esa representación indica que el máximo es 1 y el mínimo es 0. Y el valor medio es 0,5. O sea, tiene un punto o una coma que flota y que puede tener muchos decimales para un lado o para el otro y por eso la coma parece moverse y flotar. ¿no? Eso se llama coma flotante. Entonces la representación float del 100% es 1. Entonces pueden leer esto como 100% o como 1. Da igual. Así que el rojo tiene 100%, 0 de verde y 0 de azul. El verde que tiene y 0 de rojo, 100% de verde, 0 de azul. Medio evidente, ¿no? Eh, el, el estado inicial del RGB mixer. Vamos a hacer esto, por ejemplo. El RGB mixer, entonces lo podemos utilizar para separar el canal rojo. Si esto le digo que esto es 0, voy a apagar el Preserve luminance. 0 y esto es 0. ¿no? El canal verde es 0 y el canal azul es 0. Entonces tenemos el canal rojo separado. Y efectivamente se ve. Que va de a pares, ¿no? el canal rojo. Esto es una, una manera de, de separar los canales. Y después podríamos hacer tres canales y sumarlos. ¿no? Voy a hacer otro canal, otro y otro. Y voy a empezar a conectarlos entre sí. Ahí está, conectamos todo a la entrada. Esto lo voy a borrar. Y esto podría ser el canal verde suelto en vez de RGB que sea el verde. Y este que sea el azul. Bien. Y hacer lo mismo acá. 0 para el verde. Por ejemplo, perdón, escribí 9. 0. Y para el azul. 0 en el rojo, 0 en el verde. Apagamos el Preserve Luminance. Y listo. Tengo los tres canales por separado también. Si yo los pudiera sumar con Add, por ejemplo, podría hacer un, un Parallel Mixer, transformarlo en un Layer Mixer y decirle que la función es Add, Composite Mode Add. Le agrego una entrada. Esto lo borro. Y acá estoy sumando otra vez... El rojo con el verde con el azul. ¿No? Es una manera de descomponer la imagen en rojo, verde y el azul diferente al, al splitter combiner. Vamos a usar el splitter combiner. Perdón. Esto es Alt Y. Y ahora tengo otra vez los tres canales por separado. ¿No? Rojo, verde y azul representados en valores de blanco y negro. Si quisiera conseguir esto con el RGB combiner, es sencillo también. Vamos a hacer que el canal rojo se represente en el canal verde y en el azul. O sea, esto es 0, 0 y el rojo es 1 y 1. De esta manera estoy haciendo que el canal rojo no se represente en tono de rojo, sino que se represente en blanco. ¿Ven? El, para, el rojo, para el canal rojo, la cantidad de rojo es el 100%. Para el verde, la cantidad de rojo es el 100% y cero, y cero para, el, para el verde y el azul. Y para el azul es el rojo. Entonces veo la información rojiza en tonos de, de gris. ¿no? Bueno, eh, tenemos entonces eh, una herramienta que nos que nos facilita el tener que utilizar el RGB Mixer en todas las variaciones que acabo de mostrar, Así que lo vamos a utilizar. Lo que no vamos a utilizar es el nodo Layer Mixer para hacer la función Add. ¿Por qué? Porque esa función no anda del todo bien. Porque no tiene parámetro alguno. Y hay una parte oculta de la administración de color de Resolve que hace que funcione mal, sobre todo si utilizamos flujos de trabajo sin Referred. Si empezamos a utilizar, por ejemplo, la administración de color y hacemos Add o Subtract, los resultados van a ser matemáticamente incorrectos. Entonces tenemos una alternativa de utilizar un combinador que lamentablemente no le puedes ir agregando entradas como hago acá. ¿no? yo al, al, eh, Perdón, a, a un Layer Mixer le puedo ir agregando Inputs. En cambio, a lo que vamos a usar ahora no vamos a poder agregar Inputs tan fácilmente. Voy a borrar el Combiner. Voy a agregar un corrector suelto. Y a este corrector le voy a agregar un efecto. Este efecto va a ser el Custom Mixer. Custom Mixer está solamente disponible en la versión Studio. Si no tienen el Gastón mixer y tienen la versión gratuita, utilicen entonces el, el layer mixer y ya. Bien, tenemos un modo que es blend y tenemos opciones avanzadas donde ven hay una indicación de espacio de color y de gama. Esto es lo que no tenemos lamentablemente en, en el otro nodo de combinación de layers. Así que le voy a decir que el tipo de composición, en vez de ser normal, que en realidad se debería llamar over, es que es componer, una función compleja, tal vez en otro video lo explique, la función add, por ejemplo. Entonces acá podría sumar eh, el canal rojo con, le agrego una entrada, eh, acá tenemos un add of x input, y bueno, acá estoy sumando, por ejemplo, el canal verde con el rojo. Ven que ahora se agregó esta barra, ¿no? La barra que está acá. Perfecto. Este tipo de, de combinatoria no tiene los problemas de administración color que tiene el Layer Mixer. Así que le voy a escribir este nodo, lo voy a soltar. Ven que no puedo agregarle un, un Add OFX Input. Ya no, lo puedo, no puedo agregar un tercero, es lo único malo que tiene. Pero bueno, lo voy a nombrar. Cosa que no puedo hacer con el, con el Layer Mixer. A este le voy a poner Alt, por ejemplo. Y, y si agrego otro nodo más, lo bueno es que con Alt y Drag and Drop le pego el efecto. Y le puedo poner que este sea Subtract. Así que bueno, con esta aclaración vamos a empezar a trabajar con estos dos nodos que voy a empezar haciendo empezar a hacer copy paste para hacer combinatorias complejas bueno tenemos el RGB por un lado después acá ya tenemos separado el rojo el verde y el azul como canales de luminosidad independientes o sea están representados con valores de brillo bien yo había dicho que la luminosidad es una ponderación donde hay que escalar el rojo, el verde y el azul y después sumar los resultados para conseguir I. Eso es ponderar la luminosidad. El rojo en 709 es aproximadamente el 21%, el verde aporta el 71% del brillo y el azul el resto. Pero 21 más 71... Eh, es 92, me quedan un 8%. Y en general, si nosotros ponemos un nodo ¿no? en monochrome, nos dice 21,71, 7%, ¿no? 8. Si vos sumas 21 más 71 más el 7, te da 29. Y esto es porque en realidad no podemos ver números más allá de los centesimales. En realidad en el estándar... 709 es 21 y unos numeritos más, y 71 y unos numeritos más. Supongamos 21, 21 o, 21, o 215 milésimos y 715 milésimos. Entonces ahí el, el, el, el azul podría ser 7 centésimos. Así que bueno, lo que vamos a hacer es cambiar un poco el estándar para facilitar eh, la escritura en el, en el RGB Mixer. Si yo atenúo esto con otro nodo y me voy a Gain, ¿no? el luma mix lo vamos a poner en 0 siempre. Y lo atenuamos al 21%, lo habíamos dicho. Punto 21. ¿no? Eso lo hacemos con los tres canales. Vamos a tener entonces la atenuación del 21%. Voy a escribir acá que atenúa el 21%. ¿no? Punto 21. Si vos multiplicás... Eh, un, el 1 por 21 centésimos se atenúa a un quinto aproximadamente de luminosidad. El verde tenía otra atenuación diferente, que es 71, dijimos, perdón, 71. Lo voy a hacer con gain también. Aquí escribo 71, 71, 71 bien y el azul lo vamos a hacer en vez de 7 lo vamos a hacer en 8 para que nos queden números que después sumen todos los centesimales y de el número 1 de nuevo así que acá le vamos a escribir 08 estamos violando un poco el estándar a propósito pero esto es para, para poder después hacer la reversibilidad perfecta ¿no? como no puedo escribir centesimales es un problema, bien, esa sería la ponderación de los tres canales, que ahora hay que sumarlos, los vamos a sumar entonces con un nodo que tenga el efecto custom mixer, así que agrego este valor acá que es add, conecto los dos nodos del, del rojo y del verde y lamentablemente porque no puedo agregar una tercera entrada lo que tengo que hacer ahora es sumar a lo que está sumado antes el valor del azul. Y con esto tengo, oh, ¿cómo bien? Cuando tengo, toco el lado, 21%, 71, 8. Lo sumo, sumo estos dos canales, fíjense que la alternancia acá es de a, líneas par, eh, de a dos líneas y la mitad, entonces me da un ranguito bastante ancho y después cuando sumo esta alternancia más fina, ¡tatán! tengo la luminosidad de las barras, lo que nos mostraría, por ejemplo, el, el instrumento Waveform eh, acerca de cuánta luminosidad tiene cada barra. Bien, con esto entonces creé lo que podríamos entender como I, luminosidad. Si queremos ser más precisos, en realidad este rojo, este verde y este azul tienen codificación gamma ya, están preparados los píxeles para ser transportados por una señal hasta el monitor y que el monitor deshaga la, la codificación para volver a valores lineales y emitir luz y esa luz corresponderá con niveles de brillo que tienen una representación bastante similar a cantidad de señal entonces para compatibilizar la cantidad de señal y la cantidad de brillo percibida hay que hacer una codificación gamma. En realidad este rojo, este verde y el azul no son lineales, son gamma encoded y habría que ponerle una apóstrofe. Eso sería lo matemáticamente, expresado matemáticamente de manera correcta, poner un apóstrofe. Este i también tiene codificación gamma, listo para que el display represente. Bueno. Despejamos entonces por ahora luminosidad. Bien. Vamos a empezar a hacer más complejo todo esto. Si yo quisiera tener la señal famosa R-I, menos debería entonces hacer que R se reste a I. Y lo podemos hacer de una manera muy sencilla, ¿no? Agregamos un nodo, le ponemos subtract, ¿no? Entonces voy a, los voy a desconectar a propósito ahora mismo. R menos I. Esta sería la señal R menos I. Y decís, ¿qué es esto? Qué dibujo extraño, ¿no? Bueno, es la diferencia que tiene el rojo con la luma. Así que le voy a escribir que esto es el resultado de R menos I. Voy a hacer lo mismo con el azul. ¿no? Porque tengo una señal de luminosidad y ahora tengo una señal de rojo menos i. Vamos a ir entendiendo de a poco a dónde quiero llegar. Bien. Agrego un efecto de corrector. Le digo que vamos a seguir restando. Y ahora vamos a restar azul menos i. Entonces acá tengo b-i. menos Perfecto. Fíjense qué señales más raras, ¿no? Estas señales hay que combinarlas de nuevo con el combiner y tener una imagen que ahora va a estar en un nuevo modelo. Así que ahora vamos a utilizar el combiner. Lo agregamos desde acá. Add node combiner. Y bueno, tiene un orden bastante peculiar. El primer canal va a ser I, el segundo canal va a ser B-I y el tercero R-I. Para que coincida con el sistema que se expresa en CBCR. Vieron que en digital es I, CB con la B de blue y después viene el rojo. En el analógico es y, diferencia de rojo, diferencia de azul. Pero en digital es Y, diferencia de azul, diferencia de rojo. Esto resultaría entonces en una imagen que tiene una codificación que va a resultar en una cosa poco visible, ¿no? Bastante compleja. La idea no es utilizar este modelo. Voy a prender la varita mágica. Se me apagó. Ahora la prendo. Ahí está. ¿No? Fíjense el color raro que consigo de las barras. ¿no? Una cosa medio rojiza. Bueno, voy a escribir que esto es i b-i r-i. Esto es una codificación. O sea que es el mismo espacio de color que antes pero expresado en un modelo diferente. Esta transformación a un modelo distinto se puede expresar también con una matriz Así como se puede expresar la transformación de un espacio a otro El RGB hacia ACES ¿no? ¿El RGB cuál? El 709 hacia ACES O el, el de ACES a 709 O el de AP1 a AP0 O el de Alexa White Gamut hacia 709 Todas esas transformaciones de espacios de color se pueden expresar con matrices, lo mismo que las transformaciones de modelo. También se pueden expresar con matrices. Por ejemplo, 1 menos R sería C, cian. 1 menos G sería M, magenta. Y 1 menos B sería Y, pero el yellow, ¿no? en este caso el uma. Entonces, con una matriz podría expresar eh, con algo más complejo que tiene tres números, tres números y tres números y ahora lo vamos a ver de a poco con el RGB Mixer expresar una conversión de RGB a CMI Bueno, vamos a, a ver entonces primero que este, este nuevo modelo si yo pongo un splitter combiner de nuevo conectado acá lo que voy a ver es efectivamente I, B-I y R-I. Vamos a tratar de hacer todo el camino inverso. Tratar de convertir de nuevo esto hacia el modelo RGB. O sea, no estoy convirtiendo espacio, estoy convirtiendo modelo que es diferente. Así que ahora voy a empezar todo el camino inverso. Voy a agregar un nodo... Eh, Simplemente para, para poder mover los conectores. Este nodo no lo uso en nada. Simplemente acá estoy empezando de nuevo la conversión. Entonces uso un splitter combiner. Y el combiner no lo utilizo. Así que me quedo solo con el splitter. Y vuelvo a tener los canales por separados. Este es I. Los iconos no se dibujan muy bien. Esto es b menos i y esto es r menos i. Así los había ordenado. Bien. Sabemos que si al azul le sumamos b menos i, le sumamos i, el resultado va a ser b menos i más i, b. ¿No? Menos i más i, cero. Así que obtendría el azul de una manera muy sencilla. Add... ¿no? En este caso le ponemos el Add acá. Y sumamos A B-I le sumamos la luminosidad. Le agrego un, un, una entrada. Eh, add OFX Input. Ahí está. Voy a copiar esto acá porque se me borró el OFX Input. A esto también le vamos a hacer una ufx input, así ya queda así. Bien, esto debería ser el rojo. ¿no? Vamos a verificarlo. Eh, perdón, el azul. b menos y más sí es b. Así que le escribimos que esto es b. Y efectivamente tenemos las líneas que se alternan una sí una no, igual que en el azul de acá. ¿no? Vamos a despejar rojo desde esta señal. Y bueno, tenemos que hacer lo mismo. Poner... Un, un combinador y sumarle a R-I y I, entonces rojo, entonces R. Vamos a verificar. Efectivamente tenemos ya dos líneas blancas, negras, blancas, negras, ¿no? igual que en el canal rojo que tenemos acá arriba. Bien, por ahora va todo bien. Ahora vamos a la parte difícil. ¿Cómo extraigo el verde? O sea, si yo llegué a este punto tengo que encontrar la reversibilidad. Así que vamos a empezar a tratar de entender cómo revierto. Bueno, me acuerdo que para despejar y Yo tuve que multiplicar por 21% el rojo por 0,8% el azul. Así que si yo tengo la luminosidad y le resto. El azul ponderado y el rojo ponderado voy a obtener el 71%. Bueno, algo es algo. Vamos a empezar por ahí entonces. Bien, tengo el azul y tengo el rojo. Ahora quiero despejar el, eh, el verde. Bueno, entonces voy a multiplicar. Con la ponderación del azul. ¿no? Recordemos que este es el azul. Y el rojo también le voy a poner la ponderación del 21%. Bien, si ahora le resto ahí estos dos valores, me va a dar el verde, pero con el 71%. Vamos a probarla. Tengo que empezar a sustraer de luminosidad. Bien, agarramos un corrector. Le decimos que vamos a sustraer de la luminosidad. Ahí está. Esto lo subo para que no moleste. Acá subo un poco el nodal y esto lo bajamos todo un poquito. Así nos queda más ordenado, más fácil de leer. Esto lo subo un toquecito más. Ahí está. Bien, le sustraemos el azul y le sustraemos el rojo. Acuérdense que estoy usando este Custom Mixer y no puedo tener más de dos entradas. Así que a este resultado le resto también el rojo. Y ahora sí tengo, eh, miren, la mitad de la pantalla blanca, no, gris, porque esto sería el blanco, ¿no? Tengo la ponderación del 71%. Esto es verde, y acá voy a escribir verde multiplicado el 71%. Bueno, ¿cómo hago matemáticamente para que multiplicar por un número que vuelva el 71% a ser el 100%. Lo más fácil es dividir. No, vamos a abrir la calculadora. La voy a traer a la pantalla de grabación. Vamos a soltar la pantalla completa. Y si hago 1 dividido 71%, o 0,71, tengo un número que es 1,40 y números periódicos sucesivos, oh, bastante larga la fracción es así, si multiplicamos este resultado por .71 el resultado va a ser 1 así que para redondear vamos a usar el número 1.4 así que si multiplicamos el verde por 1,4 y lo vamos a utilizar con gain. Me voy a acercar, aproximándome 1.4. Vamos a escribirlo mejor 1.4, 1.4 para los, para todos los canales y 1.4. No le da nada 1.4. Ya tenemos de nuevo el verde. ¿no? Entonces acá lo que hicimos fue multiplicar por, vamos a poner un asterisco, así nos queda claro, por 1,4. Y con esto recuperamos el verde. Entonces tenemos de nuevo el rojo, el verde y el azul que deberíamos combinarlos con un combiner node. haremos un nodo combiner. Y tenemos todo medio mezclado. Este es el verde, segundo canal. Este es el rojo, primer canal. Y este es el azul, tercer canal. Bien, si agrego un nodo... Opa, lo tengo bien, azul, verde... Ah, no, perdón, este este es el rojo, sin la ponderación. Ahora sí, <ríe> me había asustado. Bien. Acá revertí entonces la transformación, esto es RGB, buenísimo, para qué hice todo este chino, no? Y bueno, en definitiva es para poder emitir una señal que tenga la luminosidad separada de dos componentes cromáticas que puedan en un futuro restaurar el RGB Esto fue por la compatibilidad backward, se llama backward compatibility con la televisión blanco y negro Vamos a hacer esto, vamos a conectar el RGB a la salida y ahora voy a empezar a operar en los canales R-I, B-I y ver un poco qué pasa con el instrumento. Entonces voy a agregar eh, un nodo posterior de edición a las componentes cromáticas. Si yo toco gain, fíjense que en el instrumento, ¿no? el instrumento, vamos a agrandarlo un poquito y mostrar solamente dos instrumentos, un parade en ICBCR y el vectorscopio Bien, ahora cuando escalo voy hacia el eje horizontal del vectorscopio Claro, el vectorscopio lo que me está mostrando en definitiva es R menos I en un eje y B menos I en el otro. Bien, este es el eje vertical. Vale, en realidad, este sería la amplitud horizontal. Vamos a escribirle H a esto y al otro le vamos a escribir de corta, de vertical. Ahí está. Así que tenemos entonces un control horizontal y vertical del vectorscopio. Eso es lo que nos está mostrando el vectorcopio, en definitiva. Pero ¿por qué entonces eso no es igual a la saturación? r-i y b-i no son igual a la saturación. Offset parece no cambiar eh, en, en nada la la cromaticidad de la imagen, ¿no? que está acá en el centro ¿no? a las barras ignorémoslas porque están haciendo clipping es otro problema el de las barras y cuando toco offset no parece afectar a la cromaticidad pero ¿qué es la cromaticidad en el instrumento? R-I yo estoy subiendo los tres canales a la vez y cuando subo los tres canales a la vez sube el rojo, el verde y el azul y la luma derivada también entonces, cuando sumo una constante a los tres canales, sube el rojo y sube I. Y la relación R-I se mantiene constante. Porque lo que sumo de rojo también lo sumo a I, a Luma. Porque estoy sumando en los tres canales a la vez. Entonces, claro, offset parece no alterar lo que diría el instrumento es la cromaticidad. El problema que tenemos, voy a ampliar el instrumento acá abajo, ¿Ven? cuando toco offset parece no hacer nada el instrumento, pero yo veo que, que tienen, está más pálida la imagen y acá se satura más. Claro, no tiene, La derivación del, del largo del vector tiene que ver con las coordenadas r-i, b-i y con offset. Lamentablemente parece no modificarse en nada la cromaticidad, aunque se está modificando realmente. Bueno, vamos a pasar a repasar entonces estas transformaciones que hice tan complejas con un montón de nodos y tratar de emularlas con apenas un RGB Mixer. Eso se puede hacer. Van a ver que hay maneras de hacerlo. Acá voy a poner las barras para que las vean. Y vamos a tratar de pasar toda esta numerología que hicimos acá a un solo RGB mixer. Primero la transformación. Oh, voy a borrar este, este nodo. La transformación que hicimos de RGB a I R-I B-I a través de un solo RGB mixer. Y van a ver que es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque el RGB mixer, en definitiva, lo que está haciendo es ponernos a los tres canales adentro de cada canal rojo, verde y azul. Atenuarlos o no, en este caso el estado por defecto sería multiplicar por 1 el rojo. O sea, dejar el rojo como es originalmente. ¿no? Multiplicando por 1 queda igual el, el número de píxel que sea. En cambio el verde se multiplica por 0. No importa qué valor de píxel verde tenga la imagen, al atenuarlo a 0 no pasa nada. Pero si yo lo subo, claro... Estoy agregando información del canal verde al canal rojo. O sea, agregando, sumando estos valores que están acá, que están escritos acá, son atenuadores que se suman. Esto hay que leerlo como que este número se suma a este, no. Hay que entender que el píxel que no sabemos cuánto vale se multiplica primero por esta atenuación y después se suma al píxel multiplicado por la atenuación del verde y al píxel multiplicado por la atenuación del azul, entonces hay una suma implícita que no se ve, no se ven los signos de suma y no se entiende que esto está multiplicando. En definitiva, todo esto lo conseguí a través de la, de la suma y la multiplicación. Eh, Pero la resta, y eh, bueno, la resta es en definitiva la suma de un número negativo. Ah. Claro, el slider lo puedo llevar a números negativos también. Bueno, vamos a entonces tratar de descubrir cómo despejar luma. Luma es el más sencillo, 217108. Vamos a hacer un nodo suelto, lo voy a conectar a la imagen original, toco la varita mágica y ahora lo que voy a hacer es... Decirle que el primer canal va a ser el rojo multiplicado por 21, más el verde multiplicado por 71%, más el azul multiplicado por 8%. Esto es Luma. Pero vos, claro, acá ves cualquier porquería todavía. ¿no? Ves unas barras rarísimas y si vieras la imagen también estaría bastante rara. Si yo tengo una, si agrego un splitter-combiner... Perdón, esto es ALT-Y. Conecto. Acá todo borro los, los, los, el segundo y el tercer canal y el combiner también. Vería Luma. Vamos a ver si es así. ¿Esto es igual a Luma? O sea, todo el RGB mixer este para el canal 1 de la transformación es igual a Luma? Esto es Luma ¿no? y esto debería ser Luma también, deberían coincidir. yo 21, 71, 8. Ay, tengo el Preserve Luminance encendido, hay que apagarlo. Fíjense, yo lo apago y ahora esto es realmente Luminancia. Claro, el Preserve Luminance es un parámetro que siempre está encendido y hay que acordarse de apagarlo porque decís, pero matemáticamente, ah, no. Este, este botoncito de acá siempre está encendido por defecto. Entonces, hace la ponderación de Luma dos veces y queda el resultado no es exactamente lo que queremos. Bueno, fíjense. Hice el canal de Luma directamente en el primer canal. O sea, ya me olvido que esto es rojo, sino que es el canal 1. Y multiplico el rojo por 21, más 71, más 0.8, resulta el Luma. Ahora viene el verdadero desafío hacer r menos i. O empezamos por el azul, b menos i. ¿Se acuerdan que, que en realidad casi siempre conviene hacer i, b menos i, r menos i? b menos i. Uy, qué complicado. Luma. Y la luma es 217108. ¿Cuánto tiene... Eh, o sea, estamos haciendo azul. ¿Cuánto tiene... El azul originalmente 100%, y el verde 0 y el rojo 0. Ese es mi estado de partida. Eso es B. ¿Se acuerdan? No? Es, miren, fíjense que acá todavía está el default del RGB. Esto sería B. Ahora le tengo que restar, y lo vamos a hacer mentalmente: restar el 21% a esto. O sea, menos 21. Menos punto 21. Al segundo canal hay que restarle 71 Menos punto .71 Bien Y el último canal Que es 1 ¿Cuánto hay que restarle? 0.8 ¿No? O sea que 0.8 sería 92 92 Eso sería R menos Eh, Perdón, B menos I. <risa> Vamos a conectar entonces el segundo canal. Esto es B menos I. ¿Cuál es B menos I acá? Este de acá. B menos I. A ver. Coinciden. Tengo la varita mágica encendida. Eh? Acuérdense que si toco otro nodo... Eh, fíjense que coinciden. Esto es B menos I. Efectivamente. Vamos al tercer canal. Y traten de pensar bien. El estado inicial de nuestro tercer canal es R. O sea, 1, 0, 0. Ese sería R. Menos I es 1 menos 21. O sea, 79. ¿no? 79 más 21, 100%. Bien. Ahora hay que restarle al 0, 71. Menos... 71 Y ahora hay que restarle al azul El 0,8 Menos 0,8 Bien, esto sería entonces B-I Voy a conectar El tercer canal R-I Siempre me confundo Este, este R-I es igual a este de acá Muy bien Ven que no varía Acuérdense que tengo la varita mágica encendida Bien, entonces esto de acá es igual a esto de acá. Efectivamente, fíjense, coinciden. Entonces todo esto no necesito hacerlo. Lo hice para ir explicándoles de a poco con el nodal cómo despejar R-I, B-I. Si quieren podemos conectar esto acá directamente y si apago la varita mágica van a ver que revertí. Y volví al original, apago todo el. Hago un bypass, ¿ven? Está igual que al principio. Bueno, ahora vamos a hacer lo opuesto, que es un poquito más complejo. Hacer la reversión con otro mixer. Vuelvo a prender la varita mágica, desconecto todo esto. Y ahora voy a hacer un mixer, un RGB mixer. Apago el prisar Luminance, así no me asusto con los resultados Y trato de transformar I, B-I y R-I de nuevo a RGB A ver... Si el primer canal Tiene que ser el rojo Tengo que hacer El canal 3 El tercer canal nuestro ¿no? que es el rojo menos i, sumarle i. Entonces, el primer canal de este modelo es i, perfecto. Y más R menos i, que es el tercer canal. ¿Se acuerdan? Entonces, lo voy a escribir acá por si acaso, así nos queda claro y no nos olvidamos. Y segundo canal, R, eh, perdón, B menos i, tercer canal. R-I Entonces, I más R-I, canal 1 más canal 3, es igual a R Canal 1 al 100% más el canal 2, no, 0% Más el canal 3 Eso es R Vamos a verificarlo Vamos a poner un splitter combiner de nuevo y vamos a conectarle el primer canal. Y fíjense que las barras se están alternando de A2. Que así era, es como era el rojo. ¿Se acuerdan? Este es el azul, este es el verde. Y el rojo de A2. Perfecto, funcionó. Vamos a hacer el canal azul que es igual de sencillo de despejar. Porque el canal azul que sería nuestro tercer canal. Es igual a sumar la luminosidad, que es el primero, por el segundo canal, que es B-I. Sumar el segundo canal y el tercero no sumarlo, porque el tercero es R-I. Y con esto obtendría el azul. Vamos a ver si lo obtenemos. Fíjense que, que ahora las barras se alternan blanco-negro, blanco-negro. Y ahora vamos a lo más difícil. Despejar el canal verde. No, fíjense qué rara que es la matriz, 1 0 1, 0 1 0, 1 1 0. Bueno, esta está mal todavía, ¿no? Bueno, la luminosidad. ¿Está en el verde? Sí, el verde tiene toda la luminosidad. Entonces voy a dejar la luminosidad completa y lo que voy a hacer es algo un poco más complicado. Tengo que pensar en las ponderaciones, ¿no? la ponderación del azul era 0.08, ¿verdad? Y la ponderación del, del rojo era 0.21 Pero qué pasa si pensamos que lo que vamos a hacer es empezar a atenuar negativamente o sea, dejar la luminosidad completa y restar. ¿Se acuerda? Había que restar el azul y restar el rojo. Esto debería ser en valores negativos. Valores negativos. Pero van a ver que no alcanza del todo. La imagen parece estar bastante bien, pero no es igual al original. No, no, no queda igual al original. ¿eh? Entonces, faltaría hacer una atenuación adicional que nos está fallando un poquitito. El, el azul, que tenía una ponderación de 0,8, tiene que recibir un... hay que multiplicarlo por 1,4 para recuperar, digamos, la intensidad del verde. Así que habría que hacer 0... 0.08 por 1.4 Lo mismo habría que hacerlo con el azul Multiplicar 21 por 1.4 Vamos a hacerlo Y espero que esta vez no se me cuelgue la pantalla Bien Entonces tenemos la atenuación 0.08 Del azul multiplicado por 1.4 Y me da 11 y monedas entonces esto tendría que ser menos 11. Y la atenuación del rojo, que era 21, multiplicado por 1,4, es 29. Así que esto debería ser menos 29. O sea, estoy de alguna manera compensando la atenuación que tiene el verde. Y colorín colorado, ahora tengo una reversión completa de lo que es la transformación I, B-I, R-I hacia RGB de nuevo. Bien, ahí apago el bypass y queda igual que al principio. Así que fíjense que con matrices, ¿no? que son estos tres números estos tres y estos tres es una matriz de tres números por tres valores. Se pueden hacer transformaciones de modelo. En general, uno piensa que esta, esta transformación de espacio de color es algo más complejo. No, es bastante sencilla. La vamos a tratar de hacer con el efecto Color Space Transform. Y voy a decirle que la entrada es uv y la salida que sea 709, ¿no? pero bueno, ya ya automáticamente está así. ¿Está bien esto? Fíjense que cuando hago el bypass no queda igual. Porque claro, uv no es igual a ICBCR. ¿Eh? Uv tiene unas pequeñas distorsiones del, del tamaño de las coordenadas colorimétricas que no están expresadas en la conversión que yo acabo de hacer. ¿eh? Que es i, menos i r-i. Entonces, si utilizan, por ejemplo, eh, esta conversión, se van a frustrar si piensan que la van a revertir con un color space transform opuesto donde le dicen a la imagen que Vaya hacia U. Acá voy hacia Ube y después vuelvo de U a 709. ¿no? Si quiere le pongo explícitamente que esto es 709. Y se supone que aquí, si yo pongo un, un splitter combiner, voy a mover un poco la imagen. y multiplico en los canales de cromaticidad. Voy a poner la, ima la imagen alineada en un solo eje. Fíjense que el instrumento no llega del todo a ponerse vertical. ¿no? Lo mismo pasa que si lo hago acá. La conversión no es del todo perfecta porque U es una matemática distinta. Un poco en en las páginas que, que les mostré, las diferencias son sutiles, pero existentes. ¿no? Estas son las inversiones de RGBIU, por ejemplo, donde las matrices son 21, 71, <coughs> 07. Acá está con los 10 con los, con los milésimos. Y después tenemos la, la matriz eh, para despejar lo que es la. U y B, y fíjense que no, no es menos 21%, menos 71 o 91 como había puesto yo. Son valores diferentes. Y eso es porque U en realidad es la codificación de cromaticidad del PAL y la del NTSC de video compuesto era la IQ. Entonces acá empiezan las pequeñas sutilezas donde muchas veces por simplificación se trata de equiparar el UB con el eh, ir y -I, i O también se le puede expresar con IPBPR o ICBCR. Son modelos que algunos entre sí tienen pequeñas diferencias matemáticas que hacen que no, no coincidan con el Color Space Transform. Bueno, espero que les haya gustado todo este desarrollo que es complejo de seguir, pero la idea es Desafiarlos a comprender al color bajo modelos matemáticos Y entender que en el fondo un corrector de color Lo único que puede hacer es alterar al número del píxel A través de funciones matemáticas bastante sencillas como sumar, multiplicar, dividir, restar Y si quieren lo simplificamos más Sumar un número negativo es restar Multiplicar por el complemento es dividir, pero multiplicar no es sumar varias veces.